Se me está secando, se me está secando, se me está secando. El alma, sí, el motivo es por quererte bien, no sé. No he logrado que tu corazón no entienda. El silencio es la agonía de mi ser. Hacer. Si tu amor en Cada parte de mi ser Es por eso que se está secando mi alma Y no hay forma que no puedas entender ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Si se está secando mi alma Que es me como cuando pienso en tu querer ¿Qué voy a hacer si se está secando mi alma?